Ya me han detectado los perros, bueno, ya está grabando, está la cámara, ya, ya lo digo, una Sony es mucho más fiable que la GoPro, de lejos, ¿eh? pero bueno, la GoPro graba súper bien, ¿Eh? tengo todos los perros ya avisando. Bueno, pues me he venido a otra calle a donde normalmente hago las series de, de bici, para arriba, que hace tiempo que no hago, pero que es donde entrenaba las series de subir y bajar toda la bici, series de cuestas con la bici. Y ya está, en esta tenemos luz, al menos vamos un poco más relajados, que no, es que la otra es que no ven ni donde pisa y tengo muy poca pila. Así que ya está, ¿qué iba a decir? Eh, un pequeño razonamiento. Por poner en el vídeo, digamos, algo que yo creo que está, que está interesante, ¿no? Al menos no solo yo aquí haciendo cuatro tonterías. Eh, tema motivación, ya lo comentemos un día, os acordáis que alguna vez que salí súper tarde a entrenar, que era verano pero que era súper tarde, pues bueno, hoy no es tan tarde, no es solo las 2 de la mañana para entrenar o la 1, pero, pero bueno, tema motivación, truco, yo no me lo he tomado hoy, no lo he necesitado porque estaba bastante animado, pero truco, una pastilla de cafeína, una casulita de cafeína hace milagros para lo que es un poquito de gel y un poquito de cafeína y te, da, te deja mente con calorías, digamos, te da subida de azúcar por el gel y te da un poco de ánimo, te acelera un poquito el cerebro la cafeína y al final es lo mejor para que te anime y te motive a salir a entrenar, cuando tengas un día muy apagado o apagada, que estéis muy jodidos, diga hostia, es que vaya mierda ahora me apetece salir a entrenar poquito de gel, un poquito de cafeína, ya veréis cómo cambia el cerebro, te pones positivo, se te quita la depresión y ya al menos arranca, una vez que arranque ya sabéis que es solo, solo seguir, una vez que arranque no hay problema, el problema es empezar entonces, ya digo, para empezar, casuita de cafeína y un poquito de gel, si queréis. De verdad que va bien, ¿vale? Venga, yo todavía no he tomado gel, llevo aquí. Pero bueno, como voy a unos ritmos súper flojos y paro para grabar, o sea que estoy andando, o sea que realmente vamos a ir muy suaves hoy, muy suaves. Venga, voy para abajo del todo, que son setenta y pico positivos, desde abajo del todo hasta arriba, y vamos a repetir un par de veces y ya me voy para casa. Ya grabaré poco más. Venga, hasta luego.